¿Por qué me cuesta entender que el mundo Está detrás de sus ojos Más allá de este yo, soy la sombra Lo que muestra su estampa Política enferma mansa Y yo estoy harta de esta fuerza No poder respirar una vez más Sin recordar que la realidad es irreal Y yo solo la conté cuando grita esta ciudad En las casas, en los parques En esta ciudad dormía Que cae la noche y brota en su espina No hay quien la siga No hay quien la siga Y no sé a quién echar la culpa De que esto siga así Quedan cobardes por ahí son una plaga de partícipes políticos del mundo y hipnotizados para vivir en este absurdo bulo que no vende ni la caja tonta y sabia, es una droga que se estanca en la garganta y habla por tu labia, es la que manda masa grasas de billetes rosas, poco a poco destroza la humanidad es envidiosa y se matan por el coño de una rubia celosa. Política enferma mansa Política enferma mansa Política enferma Política enferma y yo estoy harta de esta falsa Política enferma mansa, Política enferma mansa Tu crítica ya me cansa, y no me esperes si no avanza Sé lo que piensas, tú quién eres y qué quieres hippie Mira tío te lo explico, los hippies se extinguieron cuando vieron Que no se puede vivir en el sistema y puede que quede un poco pero están fuera yo estoy dentro y demuestro que soy sincera. Si te molesta y te altera, me la pela Pero esto es lo que pienso, me siento impotente ante el resto. Que si yo vivo de esta guerra y gracias a la diferencia de fronteras, no es porque quiera. Yo no lo elegí, se me impone por cojones. No se puede huir, no hay salida. Si no vuelves a la vida medieval o algo así. Por eso tengo que adaptar mi ser cobarde para sobrevivir en este sinfín de se Robotizan a la mente inteligente, cree que es libre, pero miente. Ni se enferma si no cree. Política enferma mansa, política enferma mansa, y yo estoy harta de esta farsa. Política enferma mansa, política enferma mansa, tu crítica ya me cansa y no me esperes si no avanza. La ignorancia es la peor estafa de esta tierra, solo muestra su miseria si estás cerca de ella. Aún así conseguiste no verla, porque aquí reina política enferma y sueñan en lo que quieran los que ganan.